Imágenes nunca antes vistas del Titanic que se han conocido en las últimas horas. Esto tiene que ver con un trabajo de la empresa Magallan y de Atlantic Productions. Magallan es una empresa que se dedica justamente a hacer exploración en aguas profundas. ¿Qué profundidad está el Titanic? 4.000 metros de no? profundidad. Sí. 4.000, sí. redondeando, sí. 4.000 sí. sí. metros de profundidad. Obviamente no, no hay ninguna intención ni posibilidad de sacarlo ni de que llegue, ni nadie tripul, digamos, ninguna persona no, ahí no, abajo. Son todos robots. Son sí. todos robots que durante... Más de 300 horas estuvieron sacando 700 imágenes bien detalladas de cada punto de lo que se conoce como el precio, que es básicamente lo que queda de un buque una vez que se hunde, de toda la estructura del buque, una estructura que está partida en dos, separada sí, por unos. Igual, eh... Perdona, pero el seguro ya lo va a haber pagado. ¿Cómo? El seguro lo va a haber pagado. Sí, ya, sí, ¿no? sí. Est esto se trata exclusivamente de la, lo que está haciendo Trating Productions, que es una productora que está haciendo un documental básicamente que lo que quiere es ver si a partir de esta reconstrucción, o sea, se entiende, ¿no? O sea, sacaron son fotos lo que sacaron y a partir de las fotos se construyeron se construyó esta reproducción en 3D que no es que se filmó, digamos, sino que es una construcción a partir de las imágenes. Que tiene varias, varios detalles, esto lo difunde la, la BBC, el lugar donde estaba la sala de radio, el lugar donde estaba, ves, ahí es donde estaba la gran escalera, en ese agujero, la famosa escalera que la película muestra, obviamente, todo el esplendor que tenía ese, ese transatlántico increíblemente lujoso que, que termina como terminó. Eh, la verdad que la, el trabajo es impresionante porque te muestra con, con un grado de precisión que sería imposible... De, con una cámara con, digamos, convencional registrarlo. Eh, el estado en el que quedó. Recordemos las dos partes, aparte separadas no por hay, 400 metros. No, hay, no había un mellizo del Titanic también. Bueno, el, el otro día lo <risa> con, hablábamos con Wally, el tema del mellizo del, sí. del Titanic. Eh, yo no tengo, no tengo tan claro si era exactamente, mellizo exactamente, eh, pero, pero, pero. Hay también toda una serie de teorías conspirativas, viste, respecto del Titanic, y que había no, otro barco igual y que. Como para tomar datos que te permitan con estas imágenes terminar haciendo una reconstrucción mucho más realista. Lógico. Porque el el, melliz, el supuesto mellizo no se había hundido. No, no, totalmente. ¿Vale? Igual acá, acá justamente lo que se busca es ver si reconstruyendo estas imágenes se puede tener alguna información adicional de cómo fue y de sí. el, el, la colisión y cómo fue el, el, el hundimiento y lo que termina causando el hundimiento. si Se puede tener algún detalle adicional de lo que se sabe hasta ahora respecto a lo que fue el impacto con el iceberg. Y, mole, y todo lo que sabemos, pero es impresionante. Bien. Impresionante. Que aparte el, el lujo, ¿no? El lujo tremendo que, que, tenía, que tenía este barco en ese momento. Estamos hablando de 1912, sí, sí. casi 1500 personas ¿no? que, que pierden la vida. Y, y lo que hablábamos el otro día acá, acá con, con nuestro amigo Wally, era que algunas personas que iban a viajar no viajan, de, de, finalmente se bajan del barco antes de... o no, nunca se suben al barco y eso también generó especulaciones de, sí. eh, bueno, de qué pudo haber pasado.